Hola, me llamo Carlos Vaquero. Quiero presentarles este curso súper completo de intervalos. Será un curso divertido y didáctico, organizado por niveles y con evaluaciones para que todos ustedes puedan ir viendo sus progresos. Gradualmente iremos pasando de los intervalos más cortos a los intervalos más largos. Nuestra práctica se va a basar fundamentalmente en el oído musical. Es muy importante que los intervalos los tengan en su cabeza, y será vital que los puedan diferenciar con el oído. Se los voy a ir enseñando uno por uno con melodías de respaldo para que puedan comparar cada intervalo con fragmentos fáciles de recordar, utilizando música de cualquier género. Les presentaré esos fragmentos, pero ustedes también pueden establecer otros fragmentos que ustedes conozcan más y que les resulten más fáciles de recordar. Bueno, dichas todas estas cosas, yo creo que ya podemos entrar en materia. ¿Les parece? Comencemos entonces. ¿Ustedes saben qué son intervalos? Intervalo es la distancia que hay entre dos notas que pueden tocarse en forma simultánea, o una después de la otra. También se conoce como la diferencia que hay de altura entre dos notas. En el primer nivel de este curso comenzaremos con los dos primeros intervalos. Vamos a empezar grabando en nuestra mente y en nuestro oído el intervalo de segunda menor. Este intervalo es la distancia que hay entre cualquier nota y su vecina de al lado. Dicho de otra forma, es la distancia más corta que hay entre dos notas diferentes. Es por ejemplo la distancia que hay entre MI y FA, o la distancia que hay entre SI y DO. Aquí se ve en el teclado la distancia entre MI y FA. Son notas vecinas, son intervalos de segunda menor. Pero lo verdaderamente importante es que oigamos y grabemos este intervalo. Casi todos los maestros de música del mundo nos enseñan a grabar este intervalo con las dos primeras notas de la banda sonora de la película Tiburón. Si notan, dos notas sumamente cercanas la una de la otra. Pues claro, es la distancia mínima que hay entre dos notas. Es el intervalo de segunda menor. También todos los maestros nos enseñan a grabar este intervalo en la mente usando el comienzo de una de las más famosas piezas que hay para piano, para Elisa de Beethoven. Este fragmento comienza con dos notas que se repiten varias veces. Esas notas también están en intervalo de segunda menor, son notas vecinas. Escúchenlo. Cuando el intervalo ya pasa a dos saltos en la escala cromática, este intervalo se llama segunda mayor. Estos son dos ejemplos de segunda mayor. El intervalo do re, por ejemplo, o el intervalo si do sostenido. Pero escuchen cómo suena este intervalo y vamos a grabarlo en nuestra mente. Todas estas notas están en intervalo de segunda mayor. Son las notas que se utilizan a manera de ejemplo en el siguiente fragmento. Este fragmento pertenece a una canción infantil conocidísima que se llama Campanero y nos sirve para identificar el intervalo de segunda mayor bueno vamos a hacer la primera evaluación para pasar al siguiente nivel tienen que contestar muy bien estas cinco preguntas preparen una hoja de papel y un lápiz y contesten en orden luego lo vamos a revisar juntos vamos a hacerlo despacio primera pregunta Segunda pregunta. Tercera pregunta. Cuarta pregunta. Quinta pregunta. En orden las respuestas debieron ser segunda menor, segunda mayor, segunda mayor, segunda menor y segunda menor. ¿Cuántas tuvieron bien? Si alguna falló es mejor repasar un poco con ayuda de este video. Sin embargo, creo que todos tuvieron bien las cinco respuestas. Entonces, nos vamos para el segundo nivel. En este nivel, vamos a aprender el intervalo de tercera menor. Y repasaremos los dos intervalos que ya vimos, para que en nuestra memoria ya tengamos tres intervalos bien grabados. Este intervalo tiene un tono y medio. Miren cómo suena. Las primeras notas de este fragmento nos insinúan el intervalo de tercera menor. Pero hay otras dos canciones súper famosísimas que nos van a ayudar a grabar en la mente este intervalo de tercera menor. Son las dos primeras notas de la canción Hey Jude. en el intervalo de manera descendente o también las dos primeras notas del famosísimo tema de Navidad conocido como green Sleeves. Bien, repasemos un poco Segunda menor, tiburón Segunda mayor, campanero Tercera menor, lo asociaremos con caballo viejo o Hey Jude o green Sleeves. Vamos a hacer ahora esta evaluación a ver si ya tienen estos tres intervalos en la mente. Mucha suerte. Primera pregunta. Segunda pregunta. Tercera pregunta. Cuarta pregunta. Quinta pregunta. Muy bien. Miren bien las respuestas y califíquense. Si tuvieron todas bien, vamos al siguiente nivel. De lo contrario es mejor repasar un poco más. Las respuestas fueron Primero, tercera menor Segunda, segunda menor Tercera, segunda mayor Cuarta, segunda menor Quinta, tercera menor Si tuvieron todas perfectas, felicitaciones. Vamos a dar otro paso y con él vamos a ir acumulando información en nuestra cabeza. Tercer nivel. Vamos a grabar en la mente el intervalo de tercera mayor. El intervalo de tercera mayor tiene cuatro semitonos o dos tonos. Es de los intervalos más usados en el día a día de los músicos. Con frecuencia las voces de un arreglo orquestal o de un coro van siempre en intervalo de, de tercera mayor. Escúchenlo, identifíquelo, grábenlo en la memoria. Muy lindo este intervalo. Tanto tocándolo nota por nota como tocando las dos notas al tiempo. De cualquier manera suena muy bien. Pensemos en una canción que nos ayude a recordar este intervalo. Mm. Ya sé. ¿Se acuerdan del coro de la canción...? El pájaro chogui, que creo que es una canción paraguaya tradicionalísima. El coro de esa canción comienza con notas que están en intervalo de tercera mayor. Escúchenlo. Así suena este intervalo en forma ascendente. Pero de manera descendente más bien podemos pensar en otra cosa. Por ejemplo, las primeras notas de la quinta sinfonía de Beethoven. ¿La recuerdan? Con estas dos melodías podemos identificar el intervalo de tercera mayor escondido en cualquier fragmento que nos pongan a analizar. Vamos a hacer evaluación. Si pasan todas las preguntas ya pueden darse por bienvenidos al cuarto nivel. Primera pregunta. Segunda pregunta. Tercera pregunta. Cuarta pregunta. Quinta pregunta. Esta vez vamos a dar las respuestas con la guía de instrumento. Empecemos. Primera pregunta. Intervalo de segunda menor. Les di estas notas. Fa y mi. Fíjense que con esas dos notas podemos tocar el comienzo de para Elisa. Señal que caracteriza el intervalo de segunda menor. Segunda pregunta, segunda mayor. Les di estas dos notas. La y si. Sí. Con esas dos notas podemos empezar a tocar la canción del campanero. Tercera pregunta, tercera menor. Fa, sol sostenido. Con esas dos notas nos sale el comienzo de la intro de Caballo Viejo. Ese es el distintivo del intervalo de tercera menor. Cuarta pregunta. Tercera mayor. Les toqué la A do sostenido. El pájaro chogui. Quinta pregunta. Segunda menor. Do y Si. Son las notas que permiten tocar el comienzo de, para Elisa de Beethoven. Si tienen algún error es mejor darle un repaso desde los primeros minutos de este video. Pero creo que con lo que hemos hecho podemos seguir adelante. Subamos un nivel más. Cuarto nivel. Amigos, les presento la cuarta justa. Es el intervalo que tiene cinco semitonos. Hay dos melodías que les pueden ayudar a recordar este intervalo de manera automática. Apenas lo escuchemos. Primero déjenme mostrarles cómo suena el intervalo. En Colombia hay una canción que nos recuerda mucho este intervalo, el Sanjuanero. También hay una bellísima pieza de Mozart que se conoce como La Pequeña Serenata, que siempre la vamos a identificar con el intervalo de cuarta justa. Escúchenla y grábenla en la memoria auditiva. Con estas dos melodías populares y súper famosas, vamos a identificar con mucha facilidad este nuevo intervalo, el de cuarta justa. Vamos a hacer evaluación usando este nuevo intervalo. Primera pregunta. Segunda. Tercera. Cuarta, quinta pregunta, sexta pregunta, muy bien, hicimos seis preguntas las respuestas son las siguientes primera cuarta justa les di re y sol segunda segunda mayor les di sol la tercera es una segunda menor. De fa. Cuarta, tercera menor, fa sostenido la. Quinta, sol, si nos da una tercera mayor. Y sexta, tercera mayor. Con mi do Puede sonar la quinta de Beethoven. ¿Cómo les fue? ¿Lograron todas? La idea es que ya todas las veces, todas les salgan bien. Los pedacitos de canciones que les estoy suministrando les pueden ayudar a identificar los intervalos de una manera rápida. Bueno, subamos a otro nivel. Quinto nivel. Vamos con un nuevo intervalo. El tritono. El tritono es un intervalo rarísimo, es el intervalo de seis semitonos o de tres tonos. En una época de la historia de la música le llamaron el intervalo maldito. La música era utilizada para fines generalmente religiosos y este intervalo fue prohibido por su sonoridad tan extraña. Escúchenlo. sienten esa sensación tan extraña con ese intervalo? Esa sensación nos va a ayudar a reconocerlo cada vez que lo tengamos que identificar. Vamos a practicar muchísimo con él a partir de ahora en este video. Es un intervalo que no permite reconocer canciones que lo utilicen. Que yo recuerde solamente la entrada del tema de presentación de Los Simpsons, si utilizan ese intervalo. Escúchenlo. Bien particular, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacerles 10 preguntas. Si las contestan todas, pueden seguir adelante. De lo contrario es mejor que sigan practicando con lo que hemos visto hasta este momento. Comencemos. Primera. Segunda. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Séptima, octava, novena, décima. Mucha atención, las respuestas son las siguientes Primera, cuarta justa Segunda, segunda menor Tercera, tritono Cuarta, tercera menor Quinta, segunda mayor. Sexta, tritono otra vez. Séptima, cuarta, justa. Octava, tritono. Novena, segunda menor. Y décima, tercera mayor. ¿Qué dicen? ¿Necesitan repasar un poco más? ¿O ya han podido identificar todos estos intervalos? Aquí pueden hacer exactamente lo que necesiten repasen el video un poco más y se sienten que aún no están listos para dar otro paso pero si lo prefieren vámonos para el sexto nivel aquí van a grabar en su mente un nuevo intervalo la quinta justa es el intervalo que tiene siete semitonos hay abundante material auditivo para que puedan aprender bien este intervalo escuchen este fragmento Las primeras dos notas de este fragmento nos enseñan cómo es el intervalo de quinta justa, en forma ascendente. Si lo quieren aprender en forma descendente, pueden invertir mentalmente las dos notas que se han dado, en forma ascendente. Y eso funciona. A mí me funcionó cuando estaba estudiando. Me funcionó bastante bien. Sin embargo, voy a darles un fragmento de una canción que comienza con este intervalo de manera descendente. Un tema de Navidad súper conocido. Las dos primeras notas del coro de este villancico nos muestran cómo suena el intervalo de quinta justa, de manera descendente. Pero también hay una melodía súper famosísima que nos enseña cómo medir el intervalo de quinta justa, la canción infantil Estrellita. Escuchen cómo comienza esta canción con este fragmento. Si ven que no es tan complicado aprender los intervalos, hagamos una evaluación para que puedan verificar cómo están sus nuevos conocimientos. Pongan muchísima atención y contesten con mucho cuidado. ¿Preparados? Voy a preguntarles 10 intervalos de los que ya vimos. Primero. Segundo. Tercero, cuarto, quinto, sexto. séptimo octavo noveno y décimo Bien, espero que les haya ido súper bien. Vamos a hacer la revisión de sus respuestas. Primero, tritono. Segunda, era una segunda mayor. Tercera, segunda menor. Cuarta, quinta justa. Quinta, tercera mayor. Sexta, cuarta justa. Séptima, tritono. Octava, cuarta justa nuevamente. Novena, quinta justa. Y décima, tercera menor. ¿Cómo les fue? Si les fue súper bien, los felicito. Están logrando destrezas que no tenían tan claras antes de empezar este esfuerzo que están haciendo. Muy bien, avancemos en este proceso. En el séptimo nivel aprenderemos el intervalo de sexta menor, que es el intervalo que tiene ocho semitonos o cuatro tonos. Escuchen el intervalo. Hay una canción que nos recuerda mucho este intervalo. Las dos primeras notas de las estrofas nos dan la pista. Escúchenlo con mucha atención. Es el tema de una película de comienzos de los años 70, Love Story. Hay otra canción famosísima que comienza con este intervalo de sexta menor, Orfeo Negro. ¿La recuerdan? Cuando sientan que el intervalo que se les presenta coincide con Orfeo Negro en forma ascendente, o con Love Story en forma descendente, no hay duda, están frente a una sexta menor. Pero cuando el intervalo tiene nueve semitonos, como lo que hay entre Mi y Do sostenido, se trata de una sexta mayor. Escuchen ese intervalo. Hay una canción brasilera que es emblemática tanto para los brasileros como para quienes estamos aprendiendo el intervalo de sexta mayor. ¡Brasil! Bueno amigos, es hora de una nueva evaluación que incluye todos los intervalos vistos. Preparen su hoja de papel porque les vamos a preguntar 20 intervalos. ¿Listos? ¡Comenzamos! 1. 2 3 4 5 Seis, siete, ocho, nueve, Diez once, doce, trece. catorce quince dieciséis diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Bien, las siguientes son las respuestas a este super test Mucha atención, comparen con lo que ustedes contestaron Primera, cuarta justa, segunda, cuarta justa, tercera, segunda menor, cuarta, tercera mayor, quinta, es una quinta justa. sexta, tercera menor la séptima es un tritono octava, quinta justa novena, tritono décima, es una segunda mayor respuesta número once, sexta mayor 12, tritono. 13, una sexta menor. 14, sexta mayor. 15, quinta justa. 16, segunda menor. 17, tercera menor. 18 sexta mayor, 19 sexta menor y 20 quinta justa a ver todas bien o les falló alguna bueno ya saben que si algo falta repasar este video está listo para acabar con todas las dudas y fallas que ustedes hubieran podido tener sigamos adelante Bienvenidos al octavo nivel En este nivel van a aprender el intervalo de séptima menor Es un intervalo que tiene 10 semitonos Es bien grande este intervalo Para memorizarlo hay un truco Pensar en una canción súper famosa Contigo aprendí de Armando Manzanero Que comienza con este mismo intervalo <música> con las dos primeras notas de este fragmento nos sale el intervalo de séptima menor ¿Ah? vamos ahora a aprender el intervalo de séptima mayor que tiene 11 semitonos este intervalo lo podemos grabar en la mente con la ayuda del tema principal de la película Superman muy bien con esto hemos terminado los principales intervalos que hay en una octava. Solo me falta hablarles de dos que son muy particulares. Les pregunto algo. ¿Qué distancia hay entre estas dos notas? Escúchelas con atención. ¿Se dieron cuenta? Toqué dos veces la misma nota. Cuando a uno le preguntan qué distancia hay entre una nota y la misma nota, la respuesta correcta es unísono, es un unísono, es la misma nota, en cambio escuchen este otro intervalo, toqué un do y luego toqué el siguiente do, entonces no es un unísono, es el intervalo de octava justa, ¿quieren que practiquemos un poco con estos dos intervalos? bueno hagámoslo, les pregunto y ustedes contestan por escrito para luego poder revisar sus respuestas entonces empecemos primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno y décimo comparemos las respuestas a ver cómo les fue primero unísono segundo octava tercero octava Cuarto, unísono. Quinto, unísono. Sexto, octava. Séptimo, octava. Octavo, unísono. Noveno, unísono. Y décimo, octava. Augusta. Bien, si lograron responder bien todos estos intervalos, les cuento que ha llegado la hora del examen final. Evaluación final. Para saber si lograron entender y asimilar toda esta información. Si su resultado es positivo, los felicito porque están listos para dar más pasos hacia un aprendizaje más profundo de la música. Si no lo logran, es muy sencillo lo que tienen que hacer es seguir todos los pasos de este video hasta que logren una comprensión plena y total y que su oído se acostumbre a identificar esos intervalos. Esto es cosa de repetir con paciencia, de practicar. Para esta evaluación final voy a usar una aplicación que me da números aleatorios. De modo que las preguntas van a venir organizadas desde una aplicación. Les deseo lo mejor. Y comenzamos. Son 30 preguntas. Al final vamos a revisarlas todos juntos. Buena suerte. Empezamos. 1. 2. 3. cuatro cinco seis siete ocho 11 12 13 14 quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. 30. Espero que se hayan sentido seguros. En la práctica musical se necesita dominar este tema y este video puede servirles muchísimo para lograr este propósito. Revisemos las respuestas. Primera. Sexta menor. Segunda. Tercera menor. Tercera, quinta, justa. Cuarta, tercera, mayor. Quinta, tercera, menor. Sexta, séptima, menor. Contigo, aprendí. Séptima, tritono. Octava, séptima, menor. Novena, cuarta justa, décima, tercera mayor, once, unísono, doce, sexta mayor, trece, segunda mayor, catorce, séptima mayor, Quince sexta menor Dieciséis tercera mayor Diecisiete quinta justa Dieciocho cuarta justa Diecinueve séptima menor Veinte sexta mayor era quinta justa veintidós unísono veintitrés octava justa veinticuatro tercera menor veinticinco sexta mayor veintiséis segunda mayor veintisiete séptima mayor 28 octava. 29 cuarta justa. Y 30 sexta menor. Los felicito por sus progresos. Esta es humana, una manera agradable, divertida y sobre todo didáctica de aprender temas que hace muchas décadas era un suplicio estudiar y aprender con esta pedagogía pueden lograr progresos que seguramente ustedes no se esperaban amigos para cualquier duda pregunta, consulta, sugerencia saludo o petición me pueden escribir a este correo carlos carlos.academiamundodelamusica.com también me pueden visitar en nuestra página web academiamundodelamusica.com los saludamos desde Bogotá, Colombia no olviden compartir este video con sus amigos, darle con el dedito gordito para arriba, suscribirse a este canal y si aún no lo han hecho, pues es un buen momento. Señalen la campanita para que reciba notificación de primera fila cada vez que yo suba nuevo material. Estoy preparando unos videos muy interesantes basados en sus preguntas, en sus dudas y en sus sugerencias. Un abrazo para todos, nos vemos en el siguiente video y una última recomendación, recorran todos los videos del canal, estoy seguro que van a encontrar cosas que les van a servir muchísimo.